Se trata de una plataforma para la gestión técnica de edificios, la integración y administración del conjunto de equipos convencionales, así como la de modernos dispositivos IoT. Es interoperable, escalable y única para edificios, lo que simplifica la administración y automatización de sus activos heterogéneos, integrando su monitorización y la de los consumos, y centralizando los datos y las alertas en un mismo entorno de visualización. Puede utilizarse con una amplia variedad de equipos, incluidos los más restringidos, y conectarse a cualquier sistema de gestión existente, permitiendo combinar BMS ya instalados con sensores de IoT modernos. Además, para aquellos clientes que dispongan de más de una instalación, la solución incluye una única interfaz para gestionar un amplio conjunto de inmuebles, visualizar, controlar, alertar y automatizar. Para que este modelo alcance el éxito a nivel internacional, han sido necesarias ciertas actividades clave como Rapidez en el despliegue de la plataforma gracias a un catálogo rico en conectores ya desarrollado Garantizar la compatibilidad con los últimos estándares en Smart Building y la escalabilidad y sostenibilidad de la solución Y el desarrollo de interfaces intuitivas y fluidas para que no se requiera capacitación la realización de estas actividades clave requiere de un sistema disruptivo para integrar cualquier tipo de equipo, independientemente de su fabricante, en una única plataforma de gestión de edificios. Y capital humano joven y motivado, con conocimientos en Building Operating Systems, aplicaciones para Smart Building y eficiencia energética. En lo que al público objetivo se refiere, la solución es potencialmente interesante para todos aquellos agentes económicos interesados en la eficiencia energética y en la integración de la tecnología IoT en los edificios, como compañías inmobiliarias, compañías privadas con varios edificios en propiedad, administraciones públicas y constructoras de edificios. Antes de terminar, es necesario analizar brevemente tanto las fuentes de ingresos como la estructura de costes del modelo de negocio. Respecto a las fuentes de ingresos, el servicio del modelo de negocio objeto de estudio incluye una plataforma de interoperabilidad, así como un hipervisor que permite visualizar, controlar y automatizar la gestión de su cartera inmobiliaria. El cliente pagará un precio fijo o la modalidad de pago por días o horas del de uso. En cuanto a la estructura de costes, los más destacados son Sueldos y salarios de los especialistas Gastos relacionados con las oficinas en las que desempeñan su actividad Diseño y desarrollo de nuevas aplicaciones para la plataforma Mantenimiento, actualización y mejora de la plataforma Estrategia de promoción del producto y de internacionalización de la empresa Costes derivados de los servicios cloud de su plataforma